Hola, eh, muy buenas a todos, eh, a todas y a todos. Eh, bueno, esta va a ser una conversación eh, entre Juan Francisco Maldonado, Zulay Macías, Monse Quintanar, Elizabeth y Eloína, eh, y yo, Nadia Lartigue, eh, para hablar un poquito en torno al proyecto eh, bueno, a temas que han estado rondando el proyecto Ay y Olor, en el que estamos desarrollando Juan Francisco y yo y eh, pues vamos a tratar de abordar algunos de esos temas o cosas que han estado flotando eh, en nuestro proceso y en nuestros encuentros con Eloína Yeli, eh, en nuestro intercambio de taller con Monse y en nuestros intercambios tal vez más eh, pues desde la coreografía más teórica con sulay en otras etapas de la vida, eh, para tratar también como de complejizar cosas que, que suceden ahí, o bueno, no necesariamente complejizar, sino profundizar, compartir, eh, no, justamente no profundizar, sino sacar, des, desprofundizar, este, y, y, que, y que muchas tienen que ver con esa relación posible que hay entre un espacio un espacio laboral y el trabajo que ahí se puede desarrollar, las intimidades que ese espacio puede eh, permitir o no, y cómo, cómo eso también implica ritmos de trabajo, cómo implica relaciones de trabajo, cómo implica eh, incluso que el espacio termine modificándose. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, entre Juan Fran y yo vamos a estar tratando como de lanzarnos la bolita, eh, y quisiéramos empezar contigo Zulay, eh, tal vez eh, que nos cuentes un poquito desde tu experiencia aquí en el Centro Nacional de las Artes, eh, como alguien que trabaja en la Torre, eh, cómo es tu experiencia eh, de este espacio, ya sea de la Torre o del Centro, como, como tú lo quieras abordar, y cómo eso eventualmente afecta la relación con la gente, a tu alrededor, con la gente con la que trabajas, con la gente que trabaja en otras áreas del mismo centro y un poco cómo lo vives tú también eh, desde esos lugares. Eh, pues bueno, hola, buenos días a todas. Eh, yo trabajo, sí, en La Torre, just, específicamente en el centro, digo, en el cenidanza y, eh, y llevo ya trabajando ahí como 10 años más o menos. Y… <risa> Creo que el, eh, no, o sea, nunca me había puesto a pensar ¿no? cómo estas relaciones de trabajo y también personales eh, influyen eh, dentro, o dónde están eh, situadas. Y ahora que conversaba con, con ustedes, me ponía a pensar, bueno, yo qué onda con mi relación laboral, y lo único que puedo decir es que yo estoy aquí de paso, ¿no? de paso porque eh, donde yo trabajo, la maestría donde trabajo es, es virtual, ¿no? pero sin embargo… Cada año hay un curso presencial y sin embargo tengo que venir cada 15 días a firmar, ¿no? pero yo todo el tiempo lo hago corriendo nada me detiene no ni las personas ni el espacio ni nada ¿no? entonces eh, no creo que sea yo el problema este, definitivamente no porque pienso igual mi relación trabajo un poco también en la guam digo perdón en la unam en morelia y voy y puedo estar un poco más no los espacios abiertos con pasto me, me, me detienen un poco más aquí que siento que es como un correr de ir a firmar y regresarme no entonces eh, y bueno, y también sucede algo en las torres, no sé si ustedes dos que trabajan aquí lo detecten, que siempre están vacías, ¿no? A pesar de que hay mucha investigación y se está generando, espero, ¿no? Mucho conocimiento en estas, eh, siempre está vacía. Entonces tampoco hay oportunidad de llego y me encuentro a alguien porque los cubículos, o sea, ahorita sí, obvio, por la pandemia, ¿no? Pero estoy pensando antes de la pandemia. Los cubículos siempre están vacíos, a puerta cerrada, no sabemos si hay alguien o no hay alguien, ¿no? entonces a mí me genera una sensación como de soledad ¿no? y todas mis relaciones de trabajo que he tenido con compañeras que quiero y, y, y mucho ¿no? y sigo trabajando con ellas, son un poco por afuera, ¿no? acá no hay, no sé si no una cafetería, no sé si hay un espacio en que nos reúna, ¿no? están las cafeterías, no, no sé, a mí me sucede esto que es ir de paso, Ir de paso y también como la todo tan limpio, no tan tan hermoso que estoy viendo esta pared no que me impide ver hacia allá. ¿no? Al final también son como paredes entre escuelas o no sé, igual ahorita entre todas iremos desentrañando qué es esto que tiene el cenar que no nos permite reunirnos. ¿no? Bueno, a mí me pasa, me pasa mucho. No sé si todo es no sé, muy liso, muy con mucha línea. No. Ahorita no. <risa> A mí, bueno yo, mi relación con el CENART quizás es parecida, pero todavía más alejada. Alguna vez di unas clases aquí y también hace muchos años intenté entrar a la escuela de danza y no, no pasé. Entonces como que en un momento de tuve una relación de odio, amor. O sea, porque era muy bonito todo, pero era como, no me aceptaron en la escuela, no sé. Pero sí hay una cosa como de que es difícil encontrar un espacio para estar si uno es de afuera, ¿no? Eh, o sea, mi sensación aquí muchas veces ha sido esa, como en dónde me siento, cómo platico, no sé. O sea, como que no necesariamente es tan fácil como producir un, algo como más íntimo, más así calientito, no sé. Eh, pero, o sea, por ejemplo, Eloína y Elizabeth, que... O sea, que trabajan aquí y que están aquí muchísimas horas al día. No sé, siento que la relación ha de ser muy diferente, ¿no? O sea, porque no están de paso, pues, sino que más bien encuentran una forma como de generar el espacio, de... tienen una dinámica como súper familiar entre ustedes. No sé, nos podrían platicar un poquito como de... O sea, de cómo son las relaciones entre ustedes y cómo han hecho... Pues, por ejemplo, esas amistades o cómo organizan la colectividad, como del desayuno en grupo o cosas así. Hola, buenos días. Pues yo llegué aquí en el cenar en el 96 y mi área fue primera escuela de teatro. Ahí fue muy diferente el, el ambiente porque pues, yo nunca había trabajado en esto, siempre en otros trabajos. Y pues sí, este se juntaron en las mañanas para desayunar, hace una familia aquí. Y este pues también part hemos participado en las obras de teatro de Lenata, ver las funciones, ¿no? Y este pues sí, hemos tenido bonitas experiencias aquí, ¿no? De danza, de teatro, de la Guelaguexa, la, la Feria del Libro, este... Y estuve también este tres años aquí en la Biblioteca de las Artes. También es un ambiente muy diferente porque ahí tiene que estar todo silencioso porque como están en hora de lectura, sí es diferente el ambiente. Ahí estuve tres años. En el CENIDIM estuve siete años. También con investigadores he convivido. Y pues es muy padre también porque se relaciona uno con ellos, lo que también este ellos investigan. Y se pues, entera uno también a veces de lo que ellos trabajan, ¿no? Y ahorita, este, este, por el momento estoy en el área de la Esmeralda y ahí también hemos convivido mucho con los alumnos y también hemos participado también en sus este, pasarelas, en las exposiciones, en sus trabajos, este, a, también a... pues a ver lo que ellos hacen en las muestras que son este cuando termina el semestre y pues es algo padre, ¿no? Sí, así es. Entonces, este pues esperemos seguir muchos años más aquí, este seguir conviviendo y pues al fin de cuentas aquí formamos otra familia y pues ustedes que los conocimos y pues gracias por tomarnos también en cuenta porque pues la verdad siempre hemos venido a hacer nuestra limpieza pero nunca habíamos participado en algo así. ¿Y tú, Eli, nos quieres contar un poco? O sea, hay toda una dinámica entre ustedes también en la Esmeralda, ¿no? Que, que es particular también creo, no en cada escuela, eh, o bueno, seguramente en las distintas escuelas y en los distintos espacios suceden eh, cotorreos distintos o formas eh, distintas de pues de ustedes, ¿no?, de hacer familia o de hacer como esos espacios cómodos, de hacer desayuno, de hacer, de compartir, no sé, en tu experiencia, ¿cómo como Pues sí, eh, eh, sí, realmente así es la situación, así es nuestra rutina, nuestra vida diaria, este, a la salida, pues todos, adiós, bye, y vamos a la segunda casa, porque esta es la primera, o sea… Dos casas y este y convivir aquí con cada uno de ellos es bonito. En ocasiones es difícil. Eh, tenemos todos diferente manera de, de pensar. Y este sí, efectivamente, el, las... ¿cómo se dice? O ¿cómo podría decir? Las, las experiencias que se viven en cada área sí son totalmente diferentes. Bueno, en el rato que estuve en, en la Escuela de Música, yo mi área es oficinas, bueno, era oficinas. Sí, muy, muy diferente a, a, a mi área de, de plástica, salones, alumnos, este, maestros. Y, este, y ver sus experiencias, sus trabajos. Me ha tocado ver cómo, cómo los chicos se matan en su trabajo, o sea, se, más bien se entregan a su trabajo. Y eso, pues, así como que a uno también te inspira y pues échale más ganas a trabajar, ¿no?, a tu trabajo, a tu limpieza. Y en oficinas igual, o sea, creo que todos en algún momento nos matamos o no o no sé cómo expresarlo en cuestión, entregarnos a nuestro a nuestro trabajo. Y cada quien a su manera y, pues, bueno… Híjoles, no sé, no sé qué más decir, es que es, no, no sé cómo expresar todo lo que hay aquí adentro, <risa> muchos sentimientos encontrados. <risa> y pues sí, o sea, lo que estoy aquí viviendo con ustedes, wow, salió de mi rutina <risa> y qué experiencia tan bonita. <risa> Tengo que contar a los nietos. Es bonito justo ver cómo Zulai habla de este, de este correr hacia, como si fuera el transbordo de una estación de metro y cómo para ustedes es más el espacio de habitación más parecido a la casa, ¿no? o sea, cómo son dos formas muy distintas de, de habitar este mismo espacio ¿no? y cómo cada quien… en realidad le, le… y probablemente tiene que ver no solo con la estructura espacial, sino también con una lógica temporal… ¿no? con un tema rítmico, supongo, eh, que sí, que uno es un zulaí un, un, un como, como, como rayo corriendo y subiendo y bajando y corriendo y regresando y, y ustedes como en realidad lo, lo… sí, lo construyen de otra manera, ¿no? De alguna manera podríamos decir que no solo lo habitan de esa manera, sino lo construyen de esa manera, construyen ese lugar o esa forma de habitar ese lugar, este, pues dependiendo de las actividades en las que les toca estar. ¿no? Este, Una compañía de ustedes del, del Teatro de las Artes, Marcela, nos contaba por ejemplo que la explanada, ya esto es medio balconear al cenar, que la explanada del teatro… Eh, tiene una inclinación medio rara que hace que cuando llueve se inunde el, el lobby, ¿no? El teatro. Y que entonces cada vez que llueve tiene que estar pues la gente de, que trabaja en el teatro todo el tiempo jalando el agua para evitar que se inunde. Y es una imagen muy fuerte para mí porque es como medio barrer la playa, ¿no? O sea, como algo que no que parecería medio un trabajo absurdo, y ella misma decía, es absurdo que tengamos que hacer esto, pero pues es lo que, es la única opción, porque si no se nos inunda todo, no sé qué. Y siento como que hay varios detalles, <coughs> ese es como el ejemplo claro que tengo, pues pero hay varios detalles como del CENART que terminan, o sea que no están tan bien resueltos en, en la estructura y así en la construcción, y que entonces se terminan resolviendo con trabajo de ustedes, ¿no? Como, o sea, que ustedes tienen que hacer el doble o el triple de trabajo de lo que tendrían que hacer si, si hubiera más baños, o si no estuviera eh, chueca la explanada, o, no sé. Como cuando... ¡Córrele a las coladeras! Pero, ajá... ¿Nos puedes contar porque no entendimos? <risas> bueno, en cuestión de la lluvia fuerte, hoy en cuestión de, la, de las lluvias fuertes, pues cuando se inunda la azotea y ahí va ahí vamos, ¿no? A sacar las hojas, la basurita de, de las coladeras, también siento yo que también es un, un trabajo más allá. Bueno, que… Que para eso nos alquilamos, para eso estamos acá, como para en cuestión de limpieza resolver cada, cada situación que se presente. Uh -huh. Y también a mí me da un poco la sensación, o sea por ejemplo en mi casa también pasa eso, como porque hay unos árboles en la calle que dan hacia la azotea, entonces cada vez que llueve tiran un montón de hojas y se tapa la coladera y como el techo es muy viejo se empieza a gotear, o sea es un desmadre. Y entonces, cada vez que llueve, tenemos que estar así en chinga quitando las hojas. Y siento que ha de haber muchos espacios que tengan ese tipo de. ¿No? Pero. No, o sea, como que este tipo de, como de relación con los edificios me da un poco la sensación. Uno llega, por ejemplo, y ve el Senart como algo que está súper sólidamente construido y que siempre va a estar ahí o que siempre estuvo ahí, ¿no? Como que la piedra siempre da esa sensación de que, no, pues ya esto es para siempre. Pero cuando las escuchamos contarnos como la forma en la que cuidan los espacios o los mantienen vivos, digamos, o los mantienen de pie, da una sensación de que no es tan sólida la piedra, ¿no? De que es más como un organismo, como un animal gigantesco que está ahí respirando y ustedes le están como, no sé... Ajá, ¿a ustedes cómo les da, cómo sienten el espacio? Pues del. De bueno, con respecto a lo de las lluvias, pues sí, nosotros sí también hemos batallado en la escuela. Y por ejemplo, el área de graneado, pues sí le hemos hecho hasta como albañiles, ¿no? Porque le hemos puesto así una bardita, porque sí nos perjudicaba todo eso a que se fuera al pasillo pero es de, depende también la lluvia, como venga cosi, con mucho aire, entonces sí se alcanza a, a filtrar por los ventanales. Entonces sí, no hay para dónde, se puede hacer el pasillo y no es tanto cómo esté el inmueble, pero sí depende de la, del lado que venga la lluvia con aire, es como se filtra todos los pasillos. Y el área de terrazas le hemos puesto hasta cemento para hacer milagros porque pues también los sismos ha afectado el inmueble, entonces pues sí, a veces hay piedras que pues ya, ya, no, ya no pueden sostener todo eso, entonces sí se filtra mucho el, el agua, entonces sí tenemos que hacer este malabares ahí. Y pues sí, las coladeras sí hay que mandar a, a la gente a destaparlas, a quitarle las hojitas, porque sí el patio se inunda también, pero es por las hojas, sí, así es. Este, bueno, yo en les, hablando de las lluvias, eso es lo que siento yo que es lo que más hasta ahorita nos ha afectado a, a todos los, los inmuebles, las lluvias. Por ejemplo, en, en música, entrando en la, ahí en, en la entrada, cuando llueve fuerte, pues para dónde le corres, porque entra agua de este lado y de este lado, y ahí donde está vigilancia, como que se... Básicamente la brisa del mar. Ay. Sí, es una playa. Tal vez el Cenart sí es una playa. Ojalá, ojalá lo fuera. Exacto, este la eso, eso Eso no lo ven en cámara, pero es una alberca. Bueno, y queríamos... Eh, preguntarte Monse, que participaste con nosotros en el taller eh, para personas que también son espacios en donde abordamos muchos de estos temas, pues tú como desde tu mirada un poco más arquitectónica, por ejemplo, y desde, sí, como desde esa reflexión que tal vez es más eh, cotidiana para ti sobre los, como, como un plano arquitectónico, y el contraste entre un plano y mirar un espacio y una estructura, y tal vez un mapa o un dibujo o una maqueta, eh, en contraste con la forma en la que un espacio puede ser habitado, ¿no? que es algo que, que nos sigue intrigando mucho, que justo es parte de este tema, ¿no? y es eh, eh, tal vez la, la, un cierto contraste entre la mirada y la textura, o la mirada y lo, el eco sonoro de las cosas o, o la sensorialidad de los espacios en contraste con ¿sí? con, con la noción de maqueta tal vez este, ¿tú cómo ves este espacio? no sé qué tanto lo conoces este, ¿cómo, hasta, hasta el lugar hasta el que lo conoces ahorita, ¿cómo ha sido como tu, tu entrada acá? bueno, tu entrada y tu Sí, ¿qué, qué, ¿qué te produce? Eh, son muchas cosas, pero es que quería, más bien ahorita tengo como una idea aquí como pendiente y anotada, que era cuando ellas estaban hablando precisamente de las lluvias, eh, más bien lo que me hizo pensar eh, es que qué tanto, eh, pues quienes se supone que estamos en la posición de poder, de poder proyectar, eh, nos involucramos con pues esas relaciones con el territorio, porque básicamente si pienso yo que un profundo estudio de cómo, pues de los fenómenos hídricos, de los fenómenos de viento, eh, de asoleamiento pues permitiría también un, tanto un trabajo más cómodo para ellas, para todas las personas que aquí trabajan y también pues para quienes lo usan, ¿no? En general estudiantes y, y docentes y etcétera. Eh, creo yo que muchas veces eh, pues se proyecta desde este lugar, como dije, de poder y de, y de desconocimiento. Hay, hay quienes nunca han habitado en una ciudad y, y van y, y hacen proyectos o, o simplemente pues no, no, se, no se profundiza en, en esos vínculos con las personas, con el territorio, con los ecosistemas, eh, y hace falta eso. Y por otro lado, eh, yo no soy de Ciudad de México, eh, creo que conozco el Senart así porque claro como que arquitectónicamente eh, viene a ser como hito ¿no? entonces lo conozco más desde ese lugar de eh, pues que arquitectos consagrados y consolidados por la historia oficial eh, vinieron a proyectar varios de estos espacios eh, y principalmente de ahí es mi recorrido, entonces me sé como que, lo, sí, quién diseñó aquello y tal, eh, pero no, nunca lo he habitado como en la cotidianidad y me parece como interesante ver estos contrastes porque, porque claro, o sea, también está, en, te, en buena teoría está proyectada como para ciertos roles, ¿no? Y los roles casi siempre son o los de los docentes o los de los estudiantes, porque está pensado para ser una escuela, ¿no? Y no se piensa casi nunca en los roles de quienes trabajan en, en no sé, en la seguridad, en, en la jardinería, en la intendencia, y, o, o vienen a ser casi como espacios residuales. Pues es, es una visión muy sesgada de pues sí de los arquitectos y eso un poco que creo que se visualizan justo lo que yo cuento y lo que ellas cuentan no sí. o sea está como ilustrado esto que estás diciendo sí o sea ahorita que lo piensas digo que lo dices no como también los espacios están construidos desde una visión para privilegiar cierta o sea, ¿Cómo se dice? Pues cierto, cierta habitación de ciertas personas, ¿no? Entonces yo contaba mi, este, mi trayecto, ¿no? Que es de voy rápido, eh, que ahora estoy pensando que sí, a lo mejor hay gente que lo habita de manera distinta, entonces hablo desde mi experiencia nada más, sin generalizar nada, cómo lo habito, voy rápido y cómo ellas están en otro... En, eh, este, en otro tiempo, ¿no? Más despacio, más… bueno, que tengan que correr por la coladera, pero bueno, tienen un horario mucho más amplio de estar aquí. Y entonces pensaba eso, ¿no? como todo ese trabajo que ellas están haciendo para mantener este lugar tan hermoso, yo no lo veo, ¿no? Entonces, en, y, y no porque la arquitectura tenga que visualizarlo, sino creo que en general es una una visión que tenemos de la vida, ¿no? como que va más allá de la arquitectura o de que yo trabaje en la torre como docente y ellas, este, eh, como en esta cosa quizás más física, no sé cómo pensarlo. Entonces a eso me refería, cómo el espacio está jerarquizado y también eh, este transitar mío que no me detengo a ver nada, que bueno, me paro aquí, voy al estacionamiento, a la librería, a la torre, este, salgo corriendo este, y, y nada más y no se presta todo lo, eh, mi estancia aquí para ver todas esas relaciones que se están manejando, ¿no? Entonces, bueno, ya que tengo el micrófono, <risas> eh, pensaba en también esto que me… y lo insisto, en esto que voy corriendo, eh, en esta enorme… Cu cuando yo pienso ¿no? mirar más allá de la coreografía en los, en, en los escenarios, pensaba, ¿no?, este enorme espacio como un escenario grandísimo visto desde arriba, yo corriendo, ¿no? O sea, el ¿no? los guardias de seguridad que a mí me impresionan y siempre pienso en nuestra amiga Maleleita y de su. Este, ¿Cómo se dice? Su ley de la silla en Uruguay, ¿no? Que todos los trabajadores tienen una silla. Entonces yo los veo ahí parados no sé cuánto tiempo. Eso sí lo veo, pero al mismo tiempo me digo, ¿qué hacen tantos guardias de seguridad? Entonces, bueno, me veo a mí corriendo, a ellos estáticos, ¿no? Y a ustedes haciendo este trabajo más fino. Este, a veces invisible, ¿no? detrás de cámaras o detrás de otras bambalinas, o a veces estando ahí, pero eh, yo pasando así, rápido, sin mirar casi. También, como algo que nos interesaba un montón, que creo que ya les habíamos platicado, o bueno, medio puesto ahí, como a nadie y a mí, desde la danza, pues, como que se habla mucho de la danza como algo que solo está ocurriendo mientras, solo existe mientras está ocurriendo, digamos, ¿no? O sea, como que dejas de bailar y pues ya la danza ya se acabó, no es como que quede un objeto como en otras artes. Y encontramos ahí una cierta relación con la limpieza, porque... O sea, que no es exactamente igual, pero es, de alguna forma, se acerca el que en el momento en que dejas de limpiar ya empieza a volver a caer polvo, ¿no? O más bien nunca paró de caer el polvo y solo hay un momento en el que acabas de limpiar y parece que... pero es un trabajo que no se acaba nunca y que está de alguna manera hecho para no verse, ¿no? O sea, como que si todo está sucio, uno nota la mugre, pero si todo está limpio es como ¡Ah, pues así es! Que es raro, ¿no? No sé. Hay una cosa ahí que está interesante Bueno, a veces es, no es tanto Bueno, como dices, la limpieza no nos dura Pero como a veces pasamos cuando los chicos están picando La piedra, este, formando ahora sí su figura en la piedra Pues sí, no, no dura y, y este también si usan muchos solventes O están este con el barro Pues igual no se ve la limpieza no sé, Como si no lo hubieras hecho para nada entonces, este sí, es este, como que acostumbrarnos a ver que la limpieza pues queda casi igual. Nos decía también César que trabaja en el área del estacionamiento y ahorita está solo como trabajador de limpieza del estacionamiento y que le pasa un poco parecido, que cada vez en, pasan los coches o pasa un aironazo y le vuelve a meter las hojas de la calle, y ahí va de nuevo a sacarlas y otra vez pasa un aire y otra vez se meten las hojas, ¿no? O sea, por un lado eso, y por otro lado, pues la cantidad de basura que producen los coches cada vez que entran al estacionamiento, que era algo en lo que nosotros en realidad nunca habíamos pensado, como su, su relación en el CENERT es con los automóviles, y por tanto con las personas que manejan esos automóviles que resulta que no siempre son muy amables ni muy consideradas, este, pero un poco es esa especie de chamba de cíclica que regresa y regresa y el aire, varios, varios compañeros hablaron de. de los compañeros de limpieza hablaron del tema del aire cómo, cómo vuelve a pasar, ¿no? Eh, y pues en la Esmeralda eso es probablemente la escuela que más polvo genera de todas las escuelas, ¿no? Eh, por eso, por, por la piedra, por la cerámica, por los solventes, por. y ahí están sí es como una cosa de nunca acabar así que a veces podría parecer absurda o como en palabras de Marcela hay algo absurdo ahí eh, y sin embargo si no sucediera, o sea si no estuvieran ustedes probablemente el espacio empezaría a caerse y los tabiques y los ladrillos y, los, y las piedras empezarían tal vez a desmoronarse o esa es una imagen que yo muchas veces tengo como es como si estuvieras de alguna manera sosteniendo el muro y a la hora de quitarte prum, se, te ven, se te viniera encima Hay un ¿no? espacio este abandonado ¿no? que empieza a caer ¿no? que no lo habitan pero pues como ahora sí nos quedamos sin alumnos por la pandemia pero se estuvo manteniendo la limpieza entonces tuvo calorcito ¿no? un poco uh -huh. sí. pues en cuestión de esa experiencia del polvito y toda esa situación de la que hablaron ahorita de lo de la soledad, de esto de cuando empezó la pandemia, ahí mi experiencia fue este: sí, visualicé la, la soledad, el, el que estábamos acostumbrados a que. El CNA tenía público, se podría decir, ¿no? Entre nosotros, vigilancia, jardinería, trabajadores, o sea, todos. Y de la noche a la mañana se van. La escuela, el CNA, para mí se veía así, así lo visualicé: como ya es un mueble, aban inmueble o abandonado, ya este, ¿dónde están? <risa> Esto se va a caer. <risa> o sea, sí. Sí lo vi, sí. Y, este, y fue, en el, fue en el momento que... Este, pues pues no, no vamos a, a dejar que caiga, o sea... Vamos a empezar a continuar con... A seguir con nuestras labores, como si ellos estuvieran aquí. Pero más profundo. No... Vaya, dejémoslo, ¿cómo se dice? Lo, ¿lo ocio? lo. Ajá, y empecemos a trabajar, a aprovechar que no están y a profundizar la, la limpieza. Y de ese modo se va pasando el tiempo más rápido porque... Eso de que se fueron porque se fueron, o sea, sí, sí, no, se sintió. Se sintió y, híjoles, y ahorita que ya, primero Dios... ¿Regresan? Sí, ya, bravo, al fin, ya no quiero trabajar, y me traen trabajando. Queríamos preguntarles eh, a Eli y a, y a Eloina también sobre una actividad en específico que realizan ustedes y que hemos visto a varios eh, compañeros de limpieza realizarla, que es muy dancística creo en cómo se mira que nosotros no teníamos tan clara hasta que empezamos a observar y que ustedes nos contaron, que es la barrida con palma, este, que, que además de facilitar el trabajo porque pues, la palma resulta tener una eficiencia mucho mayor a la escoba de vara, por ejemplo, en las explanadas, para nosotros fue muy atractivo de pronto ver esa escoba mágica, como le dices tú, Elo, eh, como como esa cola de dragón que coincidimos con, con Javier en que así se llamaba y, y nos, nos empezamos a imaginar que ahí había ya una danza sucediendo, no un poco si, si, si miráramos esa coreografía en la que Zulai sigue corriendo, <risa> en la que los polis no se pueden parar pero están como conteniendo espacios y dirigiendo y en la que tal vez ustedes de pronto producen más bien cosas más circulares o más curvas o más como que abrazan a los espacios de otras maneras, están esos momentos de palma, que son esas barridas con palma, en donde además cada uno de ustedes tiene su ritmo y su forma de, la, de, de, de realizar ese trabajo, que nos, nos ha gustado como… Sí, imaginar que es un, que es un baile, pues, ¿no? Que, que hay un baile ahí… Eh, pues, además, yo no sé, pero como como elegante, yo no sé si es por la dimensión de la palma y por la cantidad de cuerpo que implica eh, no sé, ¿nos quieren contar un poquito de la barrida con palma? Es cansado Yo aquí romantizando, ¿verdad? Es cansado <risa> Que sí, que en 15 minutos este, el patio ya salió con la palma pero tiene su chiste tiene su maña y efectivamente es como tú lo acabas de decir, es una pequeña danza, un movimiento acá. Para mí mis ejercicios, o sea, palma verde, conejito y acá. <risa> eh, sí, mm, eh, lo que, bueno, en ese sentido de que cada quien tiene su ritmo, sí. sí. No es que sea muy observadora, pero… <risa> sí me di cuenta <risa> sí, este, ese barridito de, de rapidito es así como que el de Alex el de Alex ajá, así pues, a ah, que sí lo puedo hacer cansa, es cansado este híjoles pues mi experiencia una ocasión me tocó las jacarandas y sí es pesadito mmm Dale para acá y dale para acá y luego así, luego así. <risa> Busca las maneras en cómo este, terminar pronto tu trabajo. Eh, no sé, tú Eloína, ¿qué podrías decir de, de La Palma? <risa> pues sí, es algo muy… bueno, yo digo que es una obra de arte porque la verdad sí nos ayuda mucho. Y más las áreas este grandes, las explanadas, porque sí con la escoba sí no avanza uno nada. Entonces, cuando empezamos a ver que la palma nos ayudaba mucho, pues sí, ahora sí que estamos sobre los arbolitos, ¿no? Que no los dejamos este crecer, pero sí, al inicio, cuando yo empecé a trabajar con la palma, pues sí me dolía mucho el cerebro, porque sí, sí también la forma que la tomas no, no te acomodas, te duelen los brazos la cabeza, el estómago, haces mucha fuerza, pero sí avanza uno mucho con las palmas, o sea ya no nos preocupa de pues vayan a barrer las explanadas, no, a agarrar las palmas y es más fácil, un poco nos ayuda también las escobas de, de vara, pero no mucho, este pero, porque se acaban muy rápido, pero con la palma sí, sí avanza uno, sí es este pues algo, una experiencia muy bonita también con ese árbol milagroso <risas> ¿Y cómo se cómo se fueron enseñando, o sea, quién les enseñó a ustedes, por ejemplo? Porque es que es muy bonito ver que cada quien barre de una manera muy distinta. O sea, como que claramente cada quien inventó su propia, o bueno, no sé claramente, pero yo imagino que cada quien inventó su propia manera, pero también tal vez se fueron pasando el tips o algo así. Pues el, la primera persona que ocupó esa palma pues son los que barren las calles de aquí del alrededor del Centro Nacional de las Artes y el pasillo de Jacarandas. Entonces, como vimos que sí funcionaba, pues ya todos este se nos hizo fácil de, de cortar las palmas y también para barrer el estacionamiento. Y es que así ya seguimos con, con las palmas y hasta la fecha. ¿Tú has visto Zulay? ¿Nunca has visto cómo barren con palmas? Es que es muy bonito, así la próxima es desde la torre. <risa> entre las 10 y las 12, está, no, entre las 9 y las 11 más o menos, está por ejemplo Javier que siempre está barriendo el pasillo de las jacarandas y que, y que sí, es muy impactante, pues como… Bueno, yo, tal vez yo exagero, pero es que de verdad me parece muy bello verlo, verlo hacer y además se ve que le… Le, le da una fuerza física y le da una eh, sí que él mismo dice como me mantiene saludable no este es más bien un ejercicio y aparte pues Javier este ocupa dos palmas yo no aguanto barrer con dos palmas él este cura su palma con aceite rojo para que esté un poquito más húmedo y recoja el polvo entonces sí, sí nos mantiene, ahora sí como que haciendo un ejercicio no con la palma Y es que siento que hay muchas cosas que como de los saberes que tienen ustedes que son muy específicos y que y que ustedes los fueron encontrando, ¿no? como de ah tal vez para o sea por ejemplo la otra vez nos decías para cierto tipo de pintura en la madera, como mezclar un poco de champú con un poco de tinner que es como algo que a mí en la vida jamás se me hubiera ocurrido, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, este, es que depende también el ahora sí que el piso. Por ejemplo, la duela, es este, la vamos con multi, con champú, cloro. Los demás pisos igual y también, pero cuando es con la pulidora, se ocupan diferentes este líquidos. Puede ser a veces el ácido, Puede ser este solo champú, depende del área como esté manchada de, de pintura, de yeso. Se meten también, ahora sí que ocup, se ocupan las cuñas, este, el tiner Y entonces sí, sí tiene este. Son diferentes este, materiales que se ocupan para esas actividades. Y también para ahora sí con la pulidora sí también es. No es fácil este ocuparla, sino. Sí, también tiene su maña, porque al inicio, sí, si uno no sabe este, manejarla, sí te avienta. O sea, te puedes lastimar, pero pues ahora sí que agarrándole el modo, pues aprendes, ¿no? Yo lo único que sí no me he aventado a lavar es este, la alfombra. Los pisos, sí, con la máquina, sí. Sí, ahí, ahí la llevo poco a poquito. Pero la alfombra es mucho más pesada, ¿o qué? Pues yo siento que el cepillo se ha de como que atorar un poco, entonces sí, sí te avienta, entonces sí es muy, algo riesgoso, entonces no he hecho el intento la verdad, pero pues sí me gustaría aprender. Pero ya con los pisos también ya, ahora sí que ya le agarré el modo, y pues sí es, en equipo, pues sí lo hemos hecho entre todos. Y ya este, ahí se ocupa, por ejemplo, en la entrada de la esmeralda con champú y cloro y queda muy bien el piso así que al vivo. Hay partes que se le echa la cera después de lavarlo, pero este pues a veces tratamos mejor de que quede con su tono natural, ¿no? Uh -huh. No, era lo mismo que iba a decir. <risa> <risa> y tú por ejemplo, Zulay, en tu habitación de este lugar, ¿tienes presentes ¿Aromas? Pues el del café de la cafetera que hacen, este, malo pero bueno que, pero no o sea, creo que también en esa cuestión bueno, ahorita me llegó un olor a comida no, no sé si tengo hambre o qué, pero este, pero no bueno, también el microondas que está ahí en la oficina, pero en realidad, así como en general que yo asocie un un aroma uh, aquí, no. ¿Y un tipo de sonoridad o un tipo de sonido? Silencio. <ríe> o sea, silencio. A mí me parece un lugar muy silencioso, excepto bueno cuando busqué pues, el festival de jazz o la feria del libro o las danzas que están aquí en la explanada, pero yo creo que en general, y bueno, ustedes lo confirmarán o no, creo que es un espacio muy silencioso. Yo ahorita me acordé de lo que decías, que en la biblioteca tenías que estar en silencio, este, y bueno, sí, ¿no? Es como un silencio Absoluto casi, ¿no? Lunar, eh, pero Creo que también acá, no sé Quizás un poquito el decibel Pero en general siento que Salvo una que otra conversación Que se escucha aquí, allá el Buenos días, ¿no? De ustedes siempre Pero de ahí en fuera Nada <risa> No sé, ustedes como Para mí es eso, silencio Sí en la biblioteca mucho más y pero en general acá también, y bueno, los aviones que nos acompañan todo el tiempo, pero… Pues nosotros en las tardes, por ejemplo, en el, este, en plástica sí se escucha la música, que este, me imagino que los alumnos están en su clase de, de, con violín y todos esos aparatos, sí se escucha el eco en las tardes y se oye muy claro que a lo mejor yo estoy pensando y no estoy pensando en las escuelas, ¿no? porque como yo no me meto a las escuelas, me imagino que en la de danza, que en la de música este, debe de haber mucho más barullo, además sí del que están ensayando sí debe de haber más conversaciones, más gritos, más más alegría. Si sí, teatro va uno y están cantando, los alumnos andan en el pasillo y andan ensayando, andan cantando así entran a las regaderas, están cantando entonces sí se escucha ese eco esa escuela plástica pues hay música están platicando este se escuchan los ruidos de los este puede ser de, de las que están picando la piedra entonces todos esos ecos sí son diferentes en cada escuela ¿no? y pues por ejemplo la torre pues solo el saludo no y sí este está más silencio es un poco Sí, bueno, eh, de los olores, sí, en plásticas, este, sus, sus líquidos, sus químicos que utilizan en su trabajo, por ejemplo, que es eso, eso que es, este, lo, prácticamente lo que utilizamos ayer. Más bien son los hornos que preparan los maestros cuando funden, este, los materiales. Entonces es la plastilina, este, el, los solventes que ellos ocupan, la, el, este, ¿cómo se llama? el barro. Pues sí se cierra a veces el olor este, en la escuela cuando están horneando las piezas. Entonces sí hay aromas ahí en las escuelas. Pero como cuando llueve, ese olorcito rico... Después de tanto tiempo este el sol. Sí. Más bien a, como a caño. No. <risa> Yo digo que eso es en tiempo de secas, que no llueve nada. <risa> como cuando se dio la falsa alarma que olía este gas. Y que resultó que eran los baños, los caños. Los caños. Pero sí, de hecho, cuando llueve y esa primer lluvia, ese rico aroma de tierra mojada Y en los salones, pues sí, sus líquidos, este, por ejemplo, el esto que utilizamos ayer, ¿cómo se el llama? El tiner y los olores cuando guardas. voy a sacar la basura uh -huh. de los botes, así como que ya me vine a dar las tres pues sí, al, in al inicio sí, nos dolía mucho la cabeza porque, pues si uno no está acostumbrada este, a oler todos esos líquidos, pero ahora ya nos acostumbramos porque pues diario estamos ahí, ¿no? Ya nos acostumbramos a los olores, el, el humo de, la, de los hornos, porque sí son muy fuertes cuando funden los, este, la cerámica. Ajá. Uh -huh. Para mí el lugar que más eh, intenso fue de olor fue el estacionamiento, el sótano del estacionamiento, cuando estuvimos conversando con César, es como un lugar en donde además hay mucho ruido porque hay varias bombas como de máquinas activándose y así, y luego hay una especie de olor constante que es una mezcla de humedad y aceites, y era como después de estar, no sé, habremos estado una hora o algo así allá abajo, yo sentí así todo el cuerpo como, como denso, como, como pesado, como no sé, como que fue de los espacios que más me impresionó en términos de efectos secundarios este y es tal vez ese sótano, ¿no? Todavía no hemos tenido chance de subirnos a las azoteas y ver de arriba justo cuál es esa otra, esa otra visión o esa otra, sí, esa otra experiencia del espacio. No, que ahorita que decían esto de los olores, como de la intensidad así de los sentidos, digamos, este, alguien en música nos contaba que se tenía que encerrar en su bodeguita porque ya el sonido era demasiado, ¿no? O sea que todo el mundo está ensayando una cosa diferente y es como, pues, un, sí, como un atasque así de sonido o de a los sentidos. Y como que necesitaba un momento de no hablar con nadie. este Marisela nos contaba. No hablar con nadie, no ser interrumpida y como encerrarse un ratito en su bodega para como poder tener un momento de aislamiento. Y siento que cada espacio tiene como una particularidad así sensorial muy fuerte, ¿no? O muy especial, pues. O sea, si para ustedes, por ejemplo, son los solventes, el estacionamiento tiene esa cosa más lúgubre o como más oscura y de la que hablaba Nadia, más húmedo también. Música, eh, pues es un, un espacio así lleno de sonido, las no sé. Verdes, ¿no? Las áreas verdes es muy diferente, o sea, está como el ruido de la calle y hay muchísimo sol, pero al mismo tiempo pues está bonito estar con las plantas, no sé. Está interesante, pues como que si sí es un lugar muy... o bueno, una serie de lugares muy distintos unos de otros. Teatro es muy fría, por ejemplo, ¿no? Y danza es bastante caliente, o sea, como... No sé. Bueno, en cuestión de áreas verdes, jardinería, yo admiro mucho ese, ese equipo... Porque cuando el sol está todo lo que da, ahí están. Y entrándole duro al pasto, a las hojas, a podar, no sé, a regar. Tiempo de lluvias, este, me ha tocado verlos también trabajar en algunas ocasiones. Tiempo de frío, tempranito, yo apenas con la pena voy llegando. Y ellos ya están este, en la chamba, frío, agarrando agua, o sea... Sí, yo sí admiro ese equipo, la verdad, en ese sentido. Sí, tienen toda una, toda una actividad muy específica también, ¿no? Y es como en realidad no es, es raro que esas áreas verdes no terminen de integrarse tanto con el CENART, ¿no? Siguen siendo como esa otra parte del pasillo. Porque, porque, bueno salvo los de, de ustedes, hemos escuchado que el, pues cuando les toca ir a los contenedores a llevar la basura o así, es cuando tal vez más habitan las áreas verdes y probablemente algunos chavos cuando se cansan de sus maestros de las escuelas se van de pinta a las áreas verdes, no sé, o alguna parejilla por ahí enamorada, pero si no es cierto que si no le echas ganas para ir, tampoco es que se integra tanto en el espacio, ¿no? y conocimos a todo este equipo que es el equipo de jardinería, y, y es muy bonito también ver cómo eh, están también procurando toda una sensación visual y de cómo habitar ese espacio y etcétera, muy relacionada con las lluvias, justamente. O sea, ahorita en temporada de lluvias, aunque están terminando, pero eh, hay todo un tema de, de poda. O sea, como cada dos, tres semanas tienen que estar podando. Y ahora que viene el Eurojazz, aunque sea aquí. Este, ellos allá tienen que estar súper al tiro, como con el pasto como tiene que estar las figuras eh, peluqueadas como dicen no eh, como volverle a dar las formas a las cosas y, y, y a veces nos preguntamos por ejemplo, en esta pequeña zona un poco más vegetal que hay cerca de, pues en la plaza Legorreta, entre Casa Serra y Danza o, y el Flores Canelo este nos parece un lugar como curiosamente muy poco habitado y difícilmente habitable, y el otro día caímos en cuenta porque una de las posibilidades para tener esta conversación era hacerlo ahí, pero no hay un gramo de sombra, no hay unos nísperos entre los setos, pero no hay ningún espacio ahí para… Um, para poder estar a gusto, ¿no? entonces los chavos se van al pasillo, que pues está bien pero es mucho más estrecho, es un pasillo, entonces esa, esa zona que podría ser una zona un poco más verde, eh, queda como un desierto, ¿no? es curioso, es como, como que nos hemos estado preguntando también cómo cómo se puede sentir que las áreas verdes se meten al espacio no y es, es un misterio no y ahí está la gente trabajando las áreas verdes, dándoles forma, dándoles haciéndolas verdes constantemente y hermosas eh, para que muchas veces muchos de los que venimos al cenar ni nos enteremos no es muy raro Sí, justo, justo eso me hace pensar y es que creo que es una forma como de amarrar todo lo que ya fue dicho porque pues precisamente como el espacio fue, fue pensado para ser más bien una lucha de egos, no fue pensado para ser un lugar de encuentros como tú dices no yo paso no necesito y no, no necesito y no hay un pretexto para sentarme para estar para contemplar para convivir eh, y, y el el hecho de que también eh, pues se ha pensado también como desde el papel no de claro yo aquí voy a dibujar unos árboles o voy a imaginarme que aquí hay unas jacarandas, ni siquiera… En, en buena teoría se supone que sabemos cuánto esos árboles van a crecer o cuánta sombra esos árboles van a proyectar eh, en los recorridos del sol, ¿no? Hacia dónde esa sombra se va a proyectar e incluso pues que, que se puede eh, trabajar poéticamente con esa sombra, pero, pero en un espacio tan amplio, o sea… Eh, yo creo que, que los proyectos así de, de diseño de paisaje eh, no, no están como integrados al, a los monumentos que de, a los monumentos al ego que, que proyectaron aquí y, y que de hecho pues al ser como, como eso, como lo sólido, como la piedra eh, lo que se queda, lo que trasciende, lo monumental eh, y lo que envejece y creo que es ahí donde radica el valor y la importancia del trabajo de, de ustedes porque lo mantienen y lo cuidan y ese trabajo de, de cuido y de constancia es lo que sigue manteniendo este lugar en pie y que hace que no se convierta en una ruina. Yes. Oye, ¿nos puedes contar un poco de la lucha de egos? <risa> El chisme. Pero sí estoy muy de acuerdo con lo que estás diciendo. Pues hasta donde yo entiendo, la mayoría de estos espacios, eh, la verdad es que no, no me merece tanto la historia, eh, pero... Pues sí, la mayoría de estos espacios están proyectados por uno de estos arquitectos, como decía yo, consagrados por la historia. Eh, la historia diría eh, no solo de la arquitectura o del arte nacional, sino que pues también política, ¿no? Porque claro que estos eh, artistas y arquitectos que que fueron seleccionados para hacer proyectos como este, o como los de la ciudad sí, universitaria en la UNAM y tal, eh, pues eran amigos de, de políticos y de quienes tomaban las decisiones, quienes tenían los presupuestos eh, y pues quienes beneficiaban a ciertas esferas también, entonces pues entiendo que Legorreta, por ejemplo, proyectó esta, esta zona. Eh, de hecho, recuerdo eh, una de las entrevistas que, que ustedes hicieron y eh, donde comentaban cómo eh, precisamente fueron colocadas las jacarandas eh, en, en, cierto, en cierto espacio para impedir la visibilidad de otro monumento, ¿no? entonces de pronto se vuelve más bien como una forma de obstaculizar el ego del otro y obst obstaculizar que, eh, pues sí, que su monumento, su obra, su arte, porque todo esto se trata de, de, de ser yo, de, de ser autor, de ser individual eh, y entonces creo que al final eso es como lo que termina poniendo capa tras capa de unas eh, de un proyecto conjunto que no se integra y que permite y que no permite que las personas que lo habitan también se integren ¿no? y hasta hoy se viven las consecuencias de esa lucha de egos. Y sin embargo, ustedes se integran, no es como que para mí es ahí donde está como también el… El, el conocer este espacio de otra manera a todo lo que, lo que yo había vivido de fuera y es que sí hay familias que se forman, familias extendidas en el sentido de, la, de las casas extendidas, que sí se forman y que lo logran habitar a pesar de todo encontrándole las grietas al plan maestro, <ríe> encontrándole sus otras lógicas posibles de cómo habitarlo, de cómo crearse sus espacios para estar a gusto aquí mientras está, ¿no? Este, Como que siento que ahí para nosotros es también un aprendizaje de, de que en, en realidad terminan tal vez eh, las personas que más tiempo habitan este espacio, entre ustedes y probablemente alumnos y alumnas, eh, terminan lograr modificar la lógica proyectada del lugar para estar bien, ¿no? Aunque se, den, aunque se den cuenta de todo lo que falla, aunque reparen los problemas de la falta de, de conciencia arquitectónica del autor, este, aunque, ¿no? Pero al final ustedes agrietan esa, esa lógica, agrietan en el sentido de, pues la modifican para que sea un espacio agradable, habitable, cálido, a pesar de lo frío que puede ser la piedra o. o entonces es, es curioso, en realidad hay distintas formas de habitación de... Eh, sí, como y sin embargo se logra, ¿no? Eh, sí, siempre se es armonioso, ¿no? Una armonía que esté aquí. Sí. Sí, ¿no? Sí, quería un poco decir que lo vengo pensando, ¿no? como yo digo algo liso, plano, vacío, hueco, y ellas me lo llenan siempre de sensibilidades, sensaciones, <risa> imágenes, ¿no? Entonces, a mí eso me está maravillando, ¿no? Porque eso, de verdad, cada cosa que digo, el silencio, ¿no? No, es que está lleno de, de, de, de sonidos. Este, La soledad no es que entre nosotras tenemos otra familia. El, ¿Qué otra cosa? Bueno, no sé, como que siento que yo lo vivo más en esta cosa como fue construido del privilegiar como la vista, ¿no? Y por abajo, ni siquiera por abajo, sino del lado mío se están corriendo mucho otra, eh, otras sensibilidades, no otras sensaciones que son lo que van al final habitando el CENART. El y otra cosa que un poco mencionaste tú, me parece muy importante este trabajo de cuidado que siempre está detrás de todo, ¿no? O sea, yo puedo pasar, recuerdo mucho después del, del sismo, yo regresé al CENID y como si nada hubiera pasado, pero detrás de mí estuvieron todas ustedes recogiendo todo el archivo que se cayó, todas las mesas que se voltearon, o no sé, ni me imagino, pues, ¿no? No me tocó vivirlo, pero fueron quienes trabajan eh, a diario y de manera cotidiana y esos espacios mínimos, tan mínimos, y los conocen tan a, mí, tan a profundidad que saben qué necesita cada espacio, ¿no? Cómo limpiar cada espacio, con entonces, eh, bueno, quería como señalar esa cosa, que yo pongo algo liso y ustedes lo llenan de texturas, ¿no? Y a mí, como que me quedó resonando algo que dijiste, Loina, de cuando estaba la pandemia, que no venía nadie. Dijiste como también, como estuvimos limpiando, pues le dimos calorcito al lugar. Y ese me hace muy bonito. O sea, como que lo piensa uno mucho en su casa, ¿no? Como que cuando limpias te sientes mejor, siento, o sea, como que es medio terapia psicológica para la casa y para uno, no sé. Pero eh, siendo bastante más distante, digamos, de este espacio, o yo que no lo conozco tanto, pues no lo, no lo había pensado hasta que lo dijiste. Y me parece muy bonito, o sea, es como un poco lo que decía Nadia también, como de mantener de pie un edificio a través de la limpieza. Es muy literal, pues, ¿no? Y tiene que ver, no solo con que, pues con quitar las telarañas, digamos, o con o con que se vea brillante la superficie, sino también con darle calorcito, pues, o sea, con como mantenerlo humano, mantenerlo habitado, man, no sé, eso se me hace muy chido. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa situación porque eh, vaya ahorita que ya no, bueno, en el tiempo de la pandemia que todo silencio, todo vacío, este, pues cuando eh, detallamos la en cuestión de vamos a lavar paredes, no se sintió pesado, al contrario, a pesar de que terminé bañada, por no sé quién. <risa> fue un momento de cotorreo muy bueno, se disfrutó, no nos cansamos, fue armonioso. Yo a mí me, encant me encanta trabajar en equipo, en ese sentido. Mm, oficinas, limpieza, no hay nadie. Mm, mi música, todo lo que da. Y estoy como la chimoltrufia. Y sí, es como dijo aquí esta Eloína, darle ese calor, esa armonía, ese estamos vivos y aquí estamos y esperando a que regresen estos chicos acá porque ya se les extraña. Pues a menos que alguien quiera meterle más carnita a las cosas, podemos ir cerrando. Este, muchas gracias Eloína por todo tu apoyo y tu dejarnos entrar a tu casa, a tu otra casa, eh, también Elizabeth, no ha sido como muy rico para nosotros, como a través de ustedes también, enterarnos en qué consisten los cotorreos, conocer al, al abuelito, conocer el rol que cada una juega ¿no? en, en la escuela y, y un poco eso nos ha dado también chance de ir entrando más... Eh, pues a conversar con las demás personas en el CENERT y tratar de dimensionar de pronto pues, cómo pensar este espacio. ¿no? Creo que para nosotros es eh, cómo a través de, de estas relaciones nuevas eh, ir repensando y repensando y repensando cómo los espacios viven y cómo las personas son afectadas por los espacios cómo se caen o se sostienen los muros, cómo sienten los muros, cómo suenan los muros, eh, qué fantasmas habitan los recovecos eh, del Senart eh, y qué anécdotas no? han, han pasado por acá también, como que creo que todo esto ha sido un sí, un tratar de conocer mejor un espacio en el que ni siquiera somos, al que ni siquiera somos tan cercanos, eh, Juan Fran y yo pero que tal vez ahora lo somos más, ¿no? Nos parece súper cool ahora llegar, por pasar por el pasillo e ir saludando. ¿Qué onda, Eloina? ¿Qué onda, Elizabeth? ¿Cómo está, don Juan? ¿Qué pasó, don José? Es, es como si se nos hubiera abierto el espacio, ¿no? Nos pasó mucho con las áreas verdes que yo ubicaba como eso de allá y de pronto al empezar a conocerlos a ellos como que fue ¡Ay, mira, es que aquí está cortado el pasto de tal manera! ¡Mira, ahí ya están podando con el mosco! ¡Mira, ya está...! forma de colibrí, aquí el al que le dicen el azteca o el, ¿no? Y de pronto era como, como si se hubiera hecho así el espacio ¿no? Se develó todo un espacio que era como ah, es pasto y no, ¿no? Es muchas cosas mucho más eh, relacionadas con unas personas humanas que están tomando decisiones sobre ese lugar eh, y ese lugar también moldeando eh, la forma en la que esas personas trabajan. Eh, y pues creo que también nos pasó con, con el CENART en, de otra manera, ¿no? O sea, como, como poner atención en cosas que ustedes nos han ido develando sobre esos cuadritos de madera de la esmeralda que una vez se mojaron se, y entonces los tuvieron que volver a poner y era como, ah, sí, cierto, son cuadritos de madera uno por uno que además están medio sueltitos y suenan de cierta manera y son cosas que probablemente no habríamos logrado nosotros enfocar o, a, o poner a esa atención eh, si no hubiera sido gracias a, como a sus secretos, ¿no? secretos en el, en el sentido, sí, como a toda esa, todos esos conocimientos de esquinas que ustedes conocen y de, y de comportamiento de los materiales eh, y de cómo se habitan los lugares también, obviamente a partir de su vida escolar, ¿no? aunque también nos tocó asumir que este espacio ahorita no tenía vida escolar, tenía otra vida, que era la vida de otras personas, no la de las escuelas, ¿no? porque nos tocó conocer un CENART en esta ocasión sin vida escolar, que también es muy interesante, es toda otra lógica, ¿no? este en donde las personas que están ahí son personas de limpieza, personas de mantenimiento, personas de jardinería y de seguridad. ¿no? Entonces, Cómo se reorganizó también la vida de las escuelas escuelas, eh, en este momento, y pues nada, muchas gracias también a Monse por, por acercarte este, a esta charla y por estar con nosotros, a Zulai por siempre estar cerquita, <ríe> y porque nos parece muy rico también tu mirada y tu, tu, tu oído sobre, sobre en general las discusiones que tenemos, pero además aquí pues con la con la coincidencia que no es una coincidencia pero que tú, que tú estás también trabajando acá desde un lugar radicalmente distinto al de al de Eloína y, y Elizabeth entonces por pues muchas gracias y muchas gracias también a Andrea y a Eric de Rizom Films y a Finela por todo y a y, Carmen que está lejos pero y nos acompaña en Connecting lejos, the pero y a Olin y a Iván, que también son parte de esto, pero ahorita no están aquí. ya yeah. yes. Gobierno de México.